Bueno, yo creo que en primer lugar diría desde el ámbito público, el reto fundamental es que sea una acción social dirigida a garantizar derechos porque es la, la competencia fundamental, la garantía de derechos. Y desde el tercer sector, desde los distintos actores, agentes, desde la sociedad civil, yo diría que garantizar lo que tiene que ver con la proximidad relacional, es decir, con una serie de acciones, de proyectos que posibiliten bueno, el, el, el sentirse acompañado, a pesar de aquellas personas que lo están pasando mal, que están en un momento delicado, que no están solos que además eh, pueden entrar en proyectos y en, y en dinámicas de recuperar su vida, de mejorar su situación, de sentirse eh, importantes para, para nuestra sociedad. Y por último yo diría que el tercer sector tiene un claro reto que tiene que ver con ser expresa, expresión de una sociedad, es decir, que sus valores sean expresión de una sociedad que se dota de valores de unos niveles democráticos y éticos suficientes.